que se ha presentado eh, con uno de sus colaboradores y que participa en el show del mediodía y es Julio Clemente, un joven eh, que ha venido descollando en los medios de comunicación desde hace un tiempo y se ha visto involucrado en una situación eh, con asunto de violencia intrafamiliar o violencia de género. De manera que es una situación difícil para este eh, comunicador que pertenece al staff del show del mediodía, y eh, quisiéramos pues compartir con ustedes la, la, lo que expresó con respecto a esta situación y los pasos que se están dando con vías a que esto pueda eh, terminar, eh, concluir, ¿verdad?, de la mejor manera. Así que vamos a ver, Mr. Eduardo, si me coloca el video del comunicador y productor de televisión eh, coordinador del programa El Show del Mediodía, en vista de que uno del staff que pertenece a este importante programa de la televisión nacional, pues está, está involucrado. Y es el, el comunicador eh, Julio Clementa. Reiterar que ya tiene un tiempo perteneciendo al staff del Show del Mediodía. Vamos a ver y vamos a darle audio, por favor, Eduardo, para oír la, lo, que, lo que dijo en el día de ayer eh, su jefe, vamos a decir así, iván ruiz adelante desde ayer cuando yo recibí la información de esto de nuestro compañero julio clemente realmente me impactó yo estaba en san pedro de macorís eh, sirviendo de canal a, a una persona que se le había quemado su casa y estábamos entregándole su casa nueva y en la tarde tenía una grabación en Boca Chica. Obviamente la suspendí y vine inmediatamente para acá. Hablé con la fiscal del distrito, Rosalba, muy amable ella. Provocó luego que eh, llegase de nuevo a, a violencia de género la magistrada Belkis Reyes, quien me recibió también de manera muy amable. Pude hablar con, con Julio Clemente, quien me juró y perjuró con lágrimas en los ojos que no que él no puso un capture, que a mí me mostraron de una supuesta amenaza que todavía está por comprobar. Lo extraño de todo esto es que Julio ha puesto más de 12, 14 crillas. Eh, Incluso hay una orden de alejamiento de su expareja con él y nunca se le hizo caso. Hay un caso de falsificación demostrada y simplemente ella se excusó por Twitter y el caso se dejó así, algo muy extraño. Yo le explicaba a la magistrada lo peligroso que es esto, cuando eh, se pueden estar eh, la balanza yendo para un solo lado. Eh, sumamente peligroso, porque aquí se ha luchado mucho contra los feminicidios, se ha luchado mucho con eh, la violencia contra la mujer, y si en el hipotético caso de que aquí haya hazaña, que haya algo alterado, ...se enviaría una muy mala señal de la justicia. Nosotros estamos conformando un equipo de abogados... ...con el doctor Félix Portes, Santeliza, Fabián Melo... ...Claudio Marmolejos, eh, la doctora Carmen Herrera... ...hay un gran equipo que mañana va a defender a Julio Clemente... ...buscando justicia, no a defender lo indefendible... ...porque si resulta que eh, el ministerio tiene razón... ...pues las consecuencias de la ley, sea quien sea... Pero hay cosas muy extrañas. Por ejemplo, me llama el abogado Santelice, que he estado en contacto con el directo, y me dice que lo llevan al Palacio de Justicia a las 2.30, a sabiendas que minutos después las sesiones se cierran para que él permanezca detenido. Algo sumamente extraño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos mañana? Descifrar el misterio. ¿Por qué no puede eh, ir a una petición domiciliaria en lo, que, en lo que se investiga el caso?, o sea, Julio no tiene antecedentes criminales, es una figura pública. O sea, yo pedí, yo me hice garante de él, no lo permitieron. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Es lo que nosotros nos preguntamos. Y vamos a estar en máxima alerta, buscando justicia. No es defender a Julio. Nosotros vamos a defender lo justo, lo justo. Y quien tenga que pagar, va a tener que pagar. Pero quien tenga que estar libre, tiene que estar libre. Yo lo que quiero es que estemos alerta. Me preocupa mucho la justicia. Me preocupa mucho que aquí pueda haber un pelito en la sopa de manera personal. Y eso es lo que nosotros vamos a estar alertas mañana. Bueno, ahí escucharon ustedes las declaraciones y la opinión de Iván Ruiz sobre este caso de Julio Clemente. Nos hacemos eco porque este es un tema... ...que precisamente en el día de antes de ayer... Se, ...se conmemoró, ¿verdad?... ...el Día de la No Violencia contra la Mujer... ...y precisamente este <coughs> joven comunicador... ...pues está siendo acusado por su ex pareja... ...en una situación ahí, que hace un tiempecito... ...viene tratando de hecho, en otras oportunidades... Ahí ...hemos visto nosotros cómo eh, se pues habían... ...habían hecho eh, comentarios en el mismo show... Eh, ...en el que él participa, el show del mediodía... ...y ciertamente... Eh, en ese sentido yo estoy de acuerdo con lo que plantea eh, Iván Ruiz y es un asunto de que lo que debe prevalecer es la justicia. Ellos han conformado este equipo de, de abogados amigos, ¿verdad?, para eh, no ir a defender a Julio Clemente, sino a defender la justicia. Ojalá y que así sea y que realmente en esta situación pues, prevalezca eh, quien tenga la razón, tal cual señala Iván. Eh, si es culpable o él no puede demostrar su inocencia, de que eh, no es como se dice, pues muy bien. De lo contrario, pues eh, tendrá que eh, atenerse a las, a las consecuencias que le pueda traer esto. Pero lo que sí debe prevalecer es que la justicia sea equilibrada, que no se, se incline para un solo lado. Eh, si usted eh, violentó la ley eh, como hombre en este sentido, pues debe pagar, pero también... Eh, si es del otro lado que está la acusación, eh, que no tiene veracidad, eh, ya el daño está hecho. O sea, que algunos de los dos, quien tenga o no tenga la razón, el que no la tenga puede pa eh, pagar con lo, con lo que establece la ley. Así que vamos a esperar que en el día de hoy, pues, esta situación pues, se pueda aclarar, reitero, eh, no conocemos de manera personal a este joven, que como señala eh, Iván, no tiene ningún antecedente eh, criminal, y eh, lo, que, lo que lo que queremos es que esto termine de la mejor manera, sin que haya nada que lamentar, y que quien tenga la razón, pues se le pueda dar. Así que esa es la situación en, en, en este momento, con respecto a este caso. Nosotros vamos a hacer otra Pausa comercial y a regreso venimos a compartir una muy agradable noticia que tenemos para todo nuestro público de contacto diario. Así que no pierda el contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes.